El, el, el, el ciro en la izquierda como siempre lo hago pero resulta que ya está prohibido entonces pues, a hacer un parte en la pobreza gran catrechimba chimba que estoy siempre en fin ahí estoy un parte más para mi vida gracias